No sé por dónde empezar Nos invade el silencio Y empiezo a sentir el frío, no. Mis planes son a Marte, los tuyos son a la luna ¿Qué importa, nena, si el destino está jugado? Mis cartas yo ya he tirado Los miedos ya están a un lado Espero los tuyos también, porque vamos a vencer pronósticos Tú y yo seremos únicos, un romance un poco ilógico Si tu amor se ve nublado, lo iluminaré con besos El clima cambiará haciendo el amor Tu sonrisa que hace salir el sol, no hay preocupación Todo va a salir mejor Quiero caminar por encima de tu pelo Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de coquilla Y regalarte una sabana de almejas Darte un beso de desayuno para irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola Y con un fricase de acerola Tú tienes un panal de dulce, fruta fresca Tú tienes una mirada demasiado pintoresca Una mirada color infinito Tú me pones el estómago blandito Vamos pasito a pasito Siguiendo no la huella Caminando en una tómbola de estrellas Un trayecto con clima perfecto Regálame una sonrisita con sabor a viento Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra Tú eres todo lo que me equilibra Un balance lo que me complementa Un masajito con sabor a menta Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale Por eso quiero que tú me regales 30 carnavales, cuatrocientos mil cuentos Una cajita para guardar los momentos Vamos a hacer burbuja dentro del café Vamos a tener cien bebés y dejar los clichés pa' otro día Tú me hiciste brujería, <risa> bruja Vámonos pa' a cien millas, patinando por las antillas Vamos a hacer un compromiso sin capillas Con una siembra de trigo y con la luna de testigo Enrolladitos usando el mismo abrigo No sé